Más de una década de análisis y opinión desde la ciudad universitaria Rodrigo Facio Brenes de la Universidad de Costa Rica. Muy buenos días, bienvenidos a Desayunos de Radio Universidad. Constantino Orcuyo les saluda en esta mañana tristona, este, con poca luz y, y, y también frigón aquí en San Juan de, de Tres Ríos. Este, Hoy día voy a conversar con Roxana Morales y con Fernando Rodríguez. Ambos son parte del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional y también forman parte de un grupo de 25 economistas que han trabajado en el sector privado, en el sector público y en academia y que han venido manifestándose en diversos medios y con diversos documentos sobre la situación económica que vive el país eh, en general y, y sobre los efectos eh, de la pandemia sobre la economía y las salidas que podrían este, plantearse. También han sido críticos eh, eh, los, estos grupos de 25 economistas con relación a propuestas de diversos sectores y particularmente le enviaron una carta al presidente de la República sobre las propuestas de la Unión de Cámaras eh, Empresariales. Este, bienvenidos Roxana y, y Fernando este, tengan muy buenos días Muy buenos días y muchas gracias por la invitación Buenos días, muchas gracias Bien, como ustedes saben eh, yo inicio siempre el programa con una breve a veces no tan breve, pero hoy la voy a hacer más breve para que tengamos tiempo de, de conversar con una revista de prensa eh, yo hago dos partes en la revista una es la revista de la prensa internacional este, y para los acontecimientos mundiales que usualmente la prensa nuestra le, le, poca, le da poca atención a eso. De, de pronto uno ve un noticiero que la, la gran noticia internacional es que se cayó un buzo en un guindo en Tailandia, ¿verdad? Mientras están este, ocurriendo acontecimientos internacionales extraordinarios en otros lugares del mundo. Pero bueno, pareciera que eh, muchos de nuestros periodistas, este, no todos desde luego, padecen de lo que yo llamo el ombliguismo político. ¿verdad? Nos vemos el ombligo aquí en el Valle Central y pareciera que no está pasando nada afuera. Entonces yo trato de, de, de dar alguna idea de lo que está pasando en el mundo. Este, lo primero es que del, del, del New York Times, este, que lo reviso, reviso periódicos norteamericanos y europeos, este, eh, la Corte Suprema este, le señaló al señor Trump que no puede ponerle fin al programa de DACA, que es un programa que abarca 700.000 este, jóvenes que llegaron a Estados Unidos y están con condición migratoria irregular, y este, este, le ordenó ir a las cortes inferiores para empezar el proceso, y eh, estos 700.000 muchachos este, no serán expulsados de los Estados Unidos. Eso, es una buena noticia para los latinos, porque no solo son latinos los que están ahí. Después el, el, el señor Trump en, en la BBC este, señala de que se va a desconectar totalmente de, de, de China. Lo que pareciera, ustedes como economistas lo saben, con la interconexión que existe en las cadenas de valor, particularmente una de ellas, nada más la, la industria farmacéutica, pareciera que esto es un sueño. Y el mismo representante de comercio exterior, de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, este, le dijo ayer mismo al Congreso que no veía la desconexión de, de, las, de las economías china y de los Estados Unidos como una opción viable. Siguen las contradicciones ahí en la, en la Casa Blanca. Bueno, nada este, de, de extrañarse. Luego, este, la BBC publica una, un, un, un gráfico de las encuestas de Real Clear Politics, que es un un sitio norteamericano que hace un averaje de las encuestas en Estados Unidos. Aquí hacemos dos o tres este, compañías, ahí eh, se hacen 20, 25, 50 eh, en, en una semana encuestas y, y el, el averaje eh, coloca al señor Trump cerca del 41 y este, eh, de, de, apro de aprobación y... Eh, Pasados los 50, 54, 55 de desaprobación, no, no, no es un buen ambiente para su reelección. Después, este, también informa la BBC de que la senadora Amy Kluvuchar, que fue precandidata en la, en la elección demócrata, renunció a, a, a ser vicepresidenta, pues dijo que no, no estaba corriendo para ese puesto y que le parecía, que el señor Biden tenía que escoger una, una, una vicepresidenta de color, una mujer negra. Eh, cosa que electoralmente pareciera ser muy importante para que la población negra salga a votar en noviembre este, por los demócratas. Eh, el país de España informa que el Supremo de los Estados Unidos, la Corte Suprema, impide a Trump la deportación de 700 mil jóvenes inmigrantes. Y luego, el gran escándalo del día en los Estados Unidos, con alguna razón, es de que el ex asesor de seguridad nacional John Bolton publica un libro este, y en ese libro el, el, el señor Bolton se deja decir cosas increíbles que vio en la en en Casa Blanca, por ejemplo, de que el presidente Trump no sabía que Finlandia no era parte de la Unión Soviética, verdad de, de Rusia, perdón. Este, uno dice, bueno, ¿cómo es que alguien que llega a ser el presidente del, del país más poderoso del mundo ignora un hecho tan tan tan tan tan tan pero tan evidente para cualquier chiquillo que estudie geografía pero bueno ese es eso es el, el presidente este que tienen en el en las en las cuestiones de análisis en new york times este se hace una gran pregunta dice la india se va a poner con occidente contra china esto requiere ser probado y, y la pregunta es crucial en momentos en que acaban de ocurrir enfrentamientos que produjeron la muerte de 20 soldados indios en la frontera en los Himalayas, ahí hay China y, y, y la India fueron a una guerra en el 62 y han venido disputándose zonas en los Himalayas que son cruciales geopolíticamente, no voy a entrar en eso pero este, y ahí hay eh, pelea con Pakistán entre Pakistán, la India y China, ¿ah? importante eh, conflicto y los tres son poderes nucleares, ¿verdad? O sea que, y con una situación internacional bastante este, eh, tensa, creo que este es un, un, un, un problema al cual hay que prestarle mucha, mucha, pero mucha atención. Dichosamente tengo un amigo costarricense que, que es Víctor Rojas, historiador, este, y... Eh, es ahora el embajador de Costa Rica en Singapur y, y al cual le agradezco siempre que me está este, alimentando de artículos para mis cursos de política internacional sobre el sur de Asia y el, el sureste de Asia también. Y ahora sí que llegamos a, a, a, a la prensa nacional. Diputados culpan al MOP por pérdida en millonarias eh, plantas. Dice el eh, Costa Rica hoy este eh, en otro periódico que luego lo vamos a reseñar, se dice que van a acusar ante la fiscalía al señor ministro de, de transporte, don Rodolfo Méndez Mata, por este, eh, no, no utilizar las plantas de asfalto del MOP. Ahí hay un, un, un pleito en, en aumento. El otro gran tema del, eh, que, del, del cual informa Costa Rica hoy, ustedes lo manejan eh, como economistas, es que el aumento del déficit para el 2021 empuja al país a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Un standby agreement le llaman este por 508 millones inicialmente y por más después este a lo largo de un periodo de tres años, pero el fondo bueno pedirá condiciones. Don Carlos dice eh, Alvarado dice que el fondo no, que ellos no van a aceptar condiciones y no van a fijarse metas, pero esto es una discusión de de política económica importante en este momento, dónde encontrar la plata para endeudarse si no hay plata internamente. Y ustedes tienen su posición con relación a eso y luego la veremos. Después, el observador, el periódico digital, CR hoy es, es digital. Yo he, he pasado de, de, del, del papel, incluyo el papel, como lo verán después, eh, este, también a lo digital. Las iglesias católicas y evangélicas listas para reiniciar actividades, dice el observador, con aforos limitados. Luego la extra, y este es un tema económico también, dice que el presidente raja con, 700, con 379 mil desempleados, pero según el INE, la cifra del 15.7 es histórica. Estábamos el año pasado, si mal no recuerdo, cerca del 12 antes de la, de la, de la, de la pandemia, pero bueno, yo no me expliqué la, la intervención del presidente, tal, tal vez después ustedes me puedan aclarar, pero eh, hubiera sido más fácil decir, y de ahí sí, la, la, la, la pandemia tiró el desempleo para arriba, pero ayer sale diciendo, esperábamos que fuera más, y dichosamente hemos tomado medidas, y entonces no fue más. Y de ahí, se buscó el titular de la extra, diría yo, porque cómo se va a poner a rajar con una cosa que ya de nos debe preocupar a todos y, y que realmente en. Ese aumento en lo inmediato po podría perfectamente no atribuirse a él, sino el, a, al impacto directo de la pandemia, como ha ocurrido en todos los países del mundo. En Estados Unidos llegaron a 40 millones, 42 millones de desempleados. O sea, eh, eh, a mí me llamó poderosamente la atención esa rajadita de que podría haber sido peor, porque eh, los abogados decimos que eso es argumentar contrafácticamente. Es decir, porque no hay hechos que muestren de que podría haber sido diferente. Eso es, es una hipótesis. Ustedes manejan las hipótesis en economía, ceteris paribus, ¿verdad? de que, decir, que las, las condiciones permanecen iguales, las cosas van a permanecer iguales, pero aquí las condiciones no, no fueron iguales. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso. Después, eh, informa la prensa, eh, la extra, que los diputados verán con lupa el endeudamiento del gobierno. Hay nueve créditos externos pendientes de análisis. ¿ah? Y pareciera que sin crédito externo no se va a poder salir adelante, aunque eh, eso, es, eso, es una, eso es un debate y una discusión que este, vale la pena tener y, y, y en la cual usted eh, conoce mucho de eso, Fernando, porque cuando fue viceministro de, de, de, de Hacienda anduvo por esos corredores difíciles de la, del crédito internacional. Después, este, la... La Nación informa sobre el libro, la discusión en torno al libro de John Bolton y los cinco puntos claves de ese libro. Ya yo an anoche me metí a, a, a Amazon y lo mandé a pedir, así es que voy a hacer porque sale dentro de dos días, así es que me llegará eh, pronto porque es, es importante. Y, lo, y dice que Bolton describe a un Trump obsesionado por trivialidades y sin estrategia de largo plazo. Y dice que ha dado muestras de escasa cultura general, como cuando preguntó si Finlandia seguía siendo un satélite de Rusia, o cuando pare... esto era el... lo que sigue es más grave, o cuando pareció ignorar la condición de potencia nuclear de Gran Bretaña. Yo se lo sabía en cuarto año, ¿verdad? Eh, y luego, eh, una noticia buenísima para las universidades públicas y para el país. Primero para el país. El respirador diseñado por la Universidad de Costa Rica está listo para ayudar a pacientes con COVID-19. Cuesta 4 mil dólares este, producirlo aquí, eh, traerlo afuera costaría 10 mil. Está listo y el, lo que espera es la autorización final del Ministerio de Salud y una fuente de financiamiento para iniciar su producción masiva. Es la nación la que dice que los diputados piden a la Fiscalía investigar a Rodolfo Méndez Mata. Por dejar sin uso plantas de asfalto. Y hay un, un, un, un, un artículo de Página 15 de la Nación que me llama a mí mucho la atención, no lo he leído, pero eh, recomiendo leerlo porque el título es muy sugestivo, es de Abraham Stern y dice Foro la nueva anormalidad, porque un poco nos han querido calmar con que hay una nueva normalidad y yo, yo sostengo una tesis diferente, lo que hay que ajustarse en el futuro es de que no habrá normalidad, sino que es una situación, es una realidad totalmente nueva, inédita, y es anormal con relación a la normalidad existente, eh, y, y, y hay que aprender a, a navegar en ese contexto. Después, una noticia, en Nación, los empresarios turísticos solicitan al gobierno reanudar el, el ingreso de viajeros extranjeros a partir del 1 de julio. Eh, eh, el, el ministro Salas, que ha hecho las cosas bien, ayer dijo que él no está en esa onda, ¿verdad? Este, este, porque ya tenemos una fuente de infección por la frontera norte y sabemos que la primera fuente de infección vino por los viajeros internacionales. Eh, y, y, la, y las aerolíneas no se están reanudando, el, el turismo internacional no se va a reanudar tan fácilmente y es, es exponernos, es una opinión muy personal mía porque de epidemiólogo no tengo nada, pero este, es, es abrir otra fuente de contagio. Finalmente, este, da, la, da, da la noticia a la nación de que la pandemia sumó 112 mil desempleados más entre febrero y abril del 20. Ustedes con el observatorio sabrán, este, eh, porque he visto la, la, las observaciones de que hay dudas, no dudas sobre la encuesta, porque el que es un instituto serio, sino de, de cuándo se cerró la encuesta y que hay una parte de mayo que no está incluida en la encuesta y probablemente si incluyeran esa parte de mayo en la encuesta las cifras serían superiores, pero bueno esa es la revista de prensa, Roxana y Fernando y yo quisiera hacerles la primera pregunta a ustedes en su condición del grupo de economía pluralista ¿qué lo llevó a formar este grupo? ¿por qué se llama economía pluralista? pluralista y este que han sido sus actividades y quiénes son otros de los miembros que integran el grupo del cual ustedes forman parte buenos días y de nuevo bienvenidos a, a desayunos sí, buenos, Empezamos días. Con Rosana, sí. buenos días buenos eh, días fernando y don constantino y todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y de la radio eh, bueno, muy agradecida con ustedes por habernos invitado a participar en este espacio tan valioso. De hecho, parte de lo que nos motivó a integrarnos a este grupo es precisamente que hay una diversidad enorme en el país y ocupamos diversas voces que estemos opinando sobre los problemas que están aconteciendo a nivel nacional, particularmente en el tema económico, porque sabemos que eh, gracias a esta pluralidad y a este... Y esta diversidad es que se podrían generar acciones concretas y eficaces para poder enfrentar esta crisis. ¿verdad? Ya sabemos que Costa Rica venía enfrentando una situación muy complicada desde antes de esta crisis. Ya se venía hablando del problema serio eh, fiscal y de la necesidad de una reactivación económica. Y bueno, y nos cae esta crisis que más bien da el traste con lo que se había empezado, este, digamos, a mostrar. Si, si analizamos la actividad económica que venía un poco acelerándose en la segunda mitad del 2019 o bueno, en mitad de la crisis, y ahora volvemos eh, a un problema mucho más serio y mucho más difícil de, de enfrentar, y que además las decisiones que tomemos hoy van a afectar no solamente en muy corto plazo, sino también el mediano y largo plazo, y de ahí es que se integra este grupo. Eh, en un principio había un poco menos de personas, pero rápidamente ha venido creciendo, de hecho yo creo que ya hay como 27, me parece, ahí poco a poco se van sumando, y es un grupo de economistas eh, que lo que busca es precisamente eh, proponer, reaccionar, este, dar diversas voces sobre diversos temas. Sabemos que, como mencionaba, no hay una única ruta ni una única receta para, para enfrentar un problema y entonces ahí es donde nosotros pensamos que podríamos contribuir desde una, desde una perspectiva diferente. Eh, eh, profundizando un poquito en esto, Roxana y Fernando, este, ¿Cuál es la ruta que ustedes sugieren? Eh, es, es importante saber de que ustedes, en, en, en, yo vi la carta al presidente y vi un artículo que publican en Surcos, pero este, ustedes son muy críticos con la eh, propuesta de la UCAEP y la llaman dumping social. Este, por, mi pregunta es: ¿por qué la llaman dumping social y cuál es la alternativa? al dumping social que plantea el grupo Economía, eh, este Pluralista. Eh, sí, vamos a ver. Yo creo que, que la, la nota de ECAEP tiene un tono que, al menos entre varios de nosotros, generó mucha molestia. Eh, y, y es un tono impositivo, es, es un tono en el que asume una posición... Este, eh, extraña, digamos, como si todo fuera gracias a, a lo que se está haciendo en ese lado, digamos, de, de, de, de, del sector productivo. Eh, el, el, la, la reacción esta de, de ver como acoso cualquier des, eh, perspectiva, cualquier acción pendiente a controlar el cumplimiento de legislación, eh, nos pareció además exagerado, que yo creo que eh, ha estado inclusive, ha quedado claro en los últimos días. Que eso es necesario, ¿verdad? Llegar y decir que, que es acoso laboral, el hecho de que el Ministerio de Trabajo procure generar inspecciones para ver si está cumpliéndose la legislación, pues bueno, en la zona norte está, ha quedado claro que hay muchos problemas en, en relación con esto y en general la, el cumplimiento de la legislación laboral en el país no es del 100%. En la parte tributaria igual, o sea, que se, que se quiera limitar la acción del Ministerio de Hacienda controlando el pago de impuestos, llamando eso acoso tributario, pues no, es bastante grave y ha quedado claro además con la lista que, que se publicó en los últimos días de, de, la, de las empresas que siguen declarando ser impuestos, que todavía hay un problema y por lo cual hay que reaccionar. Y por supuesto, este, nos parece que hay en el fondo la intención de debilitar una acción pública tendiente a hacer cumplir este, ...esa legislación y a garantizar además que se están respetando de derechos laborales, restricciones ambientales, en los, los, los deberes en materia tributaria, con la idea de, en el fondo, debilitar la acción del Estado para poder generar beneficios a nivel social. Eh, no, la historia no se escribe de un solo lado. Es que eso, ese es el mensaje que, que nosotros enviamos en el último artículo. Ahí, como decía Roxana, diversidad de opiniones, diversidad de enfoques... Y la economía particularmente es una disciplina en la cual no existe un solo resultado para el mismo problema. Eh, pueden abordarse los problemas desde distintas perspectivas, y yo creo que nosotros este, estamos haciendo un llamado a que se aborden problemas económicos teniendo en cuenta otras opiniones. Una de las cosas que, que, que inicialmente nos, nos hizo reaccionar este, en este grupo, que, que hay que decir también que que coordina eh, don Luis Paulino Vargas, que es académico de la Universidad Estatal a Distancia, es economista, es precisamente cuando se pre pre pretende entregar al país una propuesta en parte con un grupo de economistas que este, es pues, de este, todos conocidos, que tiene una visión particular del asunto, sin que hubiera ahí una este, visión pluralista de, de, de, la, de, de la situación económica del país. Es más, ni tan siquiera era pluralista en el sentido de composición del grupo, porque todos eran varones, y eso fue una cosa que también, pues, nosotros planteamos como crítica al grupo que, que, en el cual participamos, eh, Roxana y yo, pues tiene colegas, eh, y este, economistas, mujeres y, y hombres que, que han participado en diferentes ámbitos y de edades muy distintas, porque lo que queremos es tener perspectivas también diferentes del, del problema. Pero bueno, lo que nos preocupa es eso, verdad que se quiera tratar de, de imponer una línea de pensamiento, que se quiera tratar de imponer una línea de acción, que se pretenda obviar que este, es necesario cumplir la regulación que el país este, ha venido desarrollando y que con esto se debilite la acción del Estado y que, que vaya finalmente a perderse el ciudadano en general. El presidente respondió la carta que ustedes le enviaron, o las manifestaciones que ustedes han hecho, han tenido algún contacto, con los jerarcas gubernamentales este, sobre esta discusión? En esta ocasión no. Eh, en la nota anterior que eh, habíamos eh, enviado, sí, habíamos tenido una reunión con el presidente y con algunos ministros, vía Zoom también, para plantearle algunas alternativas. Pero sí, sí hubo un, espacio, un acercamiento, en, creo que fue hace como un mes y medio por ahí. Sí, fue en mayo. O sea, hubo apertura en, en, en, por lo menos a la escucha. Una, una pregunta, Fernando. Usted estuvo ahí en el Ministerio de Hacienda y, y gran parte de la discusión sobre la economía, vea que digo gran parte de la discusión sobre la economía, va sobre el tema fiscal. Y ahí hay como un banco de tres patas. verdad Hay gente este, que dice más impuestos. Hay gente que dice este, recortemos el gasto. Muchos diputados fervientes, este, podadores del... del del, del, del, del gasto público lo dicen eh, y luego vendamos activos. Pero usted, ustedes en el artículo dicen algo que a mí me llamó poderosamente la atención con relación a estos temas. Más impuestos y nadie dice cuáles son los impuestos que se van a aumentar. Recortemos el gasto y nadie dice los de esa corriente qué es lo que hay que recortar. este por lo menos este, el, el exministro de Hacienda, el señor este, Chávez, este, había dicho que se vendieran Fanal y Vixa, pero resulta que Fanal y Vixa aportan muy poco en, en, en cuanto a la venta de, de, de activos para solucionar la, la, la, la crisis fiscal. Pero hay gente que sigue diciendo que se vendan, se vendan activos, pero no dicen cuáles activos. Algunos han deslizado por ahí. En off a los periodistas que podría ser el Banco de Costa Rica, pero no se atreven a decirlo. Entonces, la discusión no avanza porque realmente sigue siendo difusa. Yo que soy lego en economía y que estoy viendo el, el, el, los toros desde la barrera, digo yo, bueno, pero, pero, pero, pero díganme qué aporta cada una de estas cosas. Y, y no hay nada de eso. ¿Ustedes qué piensan como grupo sobre ese tema? Yeah. Eh, con el tema del gasto es un asunto muy particular y muy interesante, porque precisamente los que han defendido que se debe recortar el gasto, a estas alturas del, del partido todavía no dicen en qué, y entonces estamos teniendo una discusión en, en abstracto, y, y no estamos para tener discusiones en abstracto, me parece a mí, y bueno, esa es el, el, la reacción que hemos tenido. Eh, nosotros no, no estamos apoyando que se dé un ajuste de, a, por la vida del gasto, pero bueno, si ellos quieren, los que están defendiéndolo, plantear el tema, que digan en qué. ¿Estarían dispuestos a recortar el gasto en seguridad? No. Ok, entonces eso se saca, si es que es así. ¿Estarían dispuestos a recortar el gasto en educación? Si no, o sí. Bueno, si es no, se saca. E, igual en, en Administración de Justicia, en Protección del Medio Ambiente, en Protección Social. O sea, es que no podemos seguir pensando que vamos a solucionar este problema teniendo una discusión y que le digan a la gente que es que van a recortar los viajes, las consultorías, las, las, las recepciones y las cenas, que yo no sé ni de dónde sale eso, que, que existe. O lo que hizo un, día, eso es un diputado que agarró eh, y mezcló los distintos niveles de gobierno, hizo un cálculo de que se podía recortar 1.5 billones, pero él está haciendo todo, está juntando todo el sector público. Y claro, todo el sector público es más grande que el propio gobierno central, pero además metió partidas que por, por restricción eh, contractual no están sujetas a un recorte inmediato, como por ejemplo los alquileres. Entonces, hay que entrar en esta discusión con, digamos, con, con, con elementos... Este, concretos. Sí, sí, no podemos seguir teniendo discusiones en abstracto, igual en materia de impuestos. No podemos negar que hay que discutir impuestos pero resulta que tenemos que entrarle a eso. Nosotros creemos que tenemos que discutir otra vez sobre el impuesto sobre la renta, porque esa lista que se hizo pública ayer o antier, lo que deja claro es que es, es, se está utilizando intensivamente los vacíos que la legislación de impuesto de renta tiene. Pero además el mismo gobierno en algún momento dijo vamos a discutir sobre temas que se habían planteado desde que salió lo de los papeles de Panamá, una agenda de, de, de proyectos, cuya comisión hizo una serie de recomendaciones que nunca se vieron, y esa promesa no se cumplió. Entonces, ahí también hay temas por ver. Y en materia de privatizaciones, porque bueno, cuando hablamos de, de venta de activos, estamos hablando de privatizar, igual, o sea, hemos obviado entrar a la discusión de fondo, por la, la cual nosotros no estamos de acuerdo, pero nuevamente, o sea, no hablemos en abstracto. Vender fanal, fanal no vale nada. Lo que vale de fanal es el monopolio de producción de alcohol, ¿Van a trasladar el monopolio al sector privado o va a fraccionar o, a, o a abrir la producción de alcohol para que ingresen otras empresas? Si abren el monopolio, la venta de fana no va a dejar un 5. Y lo que vale es el monopolio. Y entonces se va a trasladar la actividad al sector privado sin que el Estado haya podido obtener dinero de De ese monopolio proceso. público a monopolio privado. Exactamente. Okay. Es, y lo, en el caso de VIXA, este, igual, o sea... En la actual coyuntura que estamos viviendo, ¿cuál sería el valor de venta de Visa? Porque es un banco que opera transacciones, este, que financia perdón, transacciones internacionales de empresas costarricenses. Y muchas de ellas ahorita probablemente están teniendo menos actividad y no sabemos si está teniendo problemas para cobrar algunos créditos. Pero además no sabemos cuáles son las raíces que ha echado dentro del Banco Nacional y el Banco Costa Rica y qué pasa si sacamos de repente esa empresa. Entonces, y además, si queremos discutir sobre la privatización de otras empresas públicas, ¿qué pasa si trasladamos esas actividades al sector privado de repente? Imagínense si vendiéramos el INSS digamos, y de un día para otro trasladamos todos los negocios del INS a una sola empresa en el sector privado. Esa sola empresa, el sector privado, tendría el 80% del mercado de seguros. Y ya ese es un mercado abierto. Y es un mercado abierto, pero además dejaríamos el 80% del mercado en manos de una sola empresa. O sea, ¿qué, ¿qué problemas de concentración de mercado generaría esto, por ejemplo? Esas discusiones no las estamos teniendo, porque se entiende, y es que ese es el problema, por ejemplo, o sea, de la nota de que ya esto es un, un tema zanjado, que decidimos entrar a privatizaciones, y lo que queda ahora es definir la lista. No, no es tan sencillo. y ahora voy a entrarle a, a ese tema de esa oposición... Que se ha creado entre el sector público y sector privado y definido el sector privado nada más como los dueños de las empresas. Pero, pero yo quisiera hacerle una pregunta a Roxana. Roxana, ¿cómo ven ustedes el tema del de endeudamiento externo? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Se puede prescindir del endeudamiento externo? ¿Se podrá prescindir de los préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario? ¿En qué condiciones se podría llegar a acuerdos con ellos eh, en, en ese sentido, si es que ustedes ven eso como viable y deseable. Sí, bueno, yo creo que no solo ahora, desde antes ya venía manifestándose que el endeudamiento externo es necesario. Es decir, el mercado costarricense es muy pequeño y el tamaño del déficit fiscal eh, es muy grande, ¿verdad? El año pasado cerró en casi el 7% del PIB. Y no solamente el gobierno necesita financiar ese déficit, sino también necesita financiar el pago de la deuda que se vence. Entonces, en este caso, el gobierno tiene que recurrir al mercado, o tenía, ¿verdad?, por lo menos cerca de 11 puntos del PIB, ahora será más en este año con el hueco fiscal que se ha generado, y eso hace imposible que el gobierno vaya a financiar totalmente sus recursos en el mercado interno. ¿Por qué? Eh, ya se venía manifestando desde antes que cuando tenemos problemas de financiamiento por la gran presión que ejerce el Estado, pues comienzan a subir las tasas de interés. Significa que cada vez nos sale más caro endeudarnos y además estamos pagando ya un, una parte importante del presupuesto lo estamos dedicando a pagar ese endeudamiento que es, o los intereses de endeudamiento, lo cual se hace más caro. Una alternativa que se ha planteado para reducir el, el déficit es re, eh, renegociar deuda, ¿verdad? O eh, cambiar deuda cara por deuda barata. ¿Y qué es eso? Cambiar deuda que ya tenemos en tasas altas por deuda más barata. ¿Y cuál es esa deuda más barata? Particularmente aquella porque podríamos obtener a través de organismos internacionales que eh, las tasas de interés son más bajas, los plazos son más extensos, que incluso un problema interno que se venía presentando es que, bueno, los inversionistas invierten en Costa Rica, en, en el bonos del Estado, pero a corto plazo. Eso eh, eh, genera problemas muy importantes en la gestión de la deuda y genera complicaciones. Para la administración. Entonces yo creo que sí es necesario eh, plantear este endeudamiento externo. Yo creo también que en este momento es muy complicado, por ejemplo, emisión de eurobonos, porque tenemos una situación compleja en el mercado internacional y unas eh, recientes eh, reducciones bajas, en la calificación. Exacto, una, una reducción en la calificación y no sé si necesariamente nos va a salir más caro o más, o más barata emitir deuda ahora, ¿verdad? Eso es complicado. Entonces, lo cierto es que por el momento hay que apoyarse en eh, organismos eh, multilaterales para poder por lo menos obtener algunos recursos. Y más adelante, Fernando, podría plantear algunos temas que hemos venido tratando sobre el financiamiento a través del Banco Central también, que es una alternativa. Eh, el financiamiento del Banco Central es emitir dinero. Correcto. Sí. Eso, eso es el riesgo de inflación. ¿Y eh... ustedes...? Han perdóname que lo interrumpa porque aquí entramos en otro de los temas en que ustedes han incursionado y en un artículo en universidad de hace unos días ustedes criticaban la política monetaria del de señor Cubero, del Banco Central, ¿Qué es la crítica a, y bueno el, el correo de las brujas me decía que eh, una, uno de los, de los problemas que tuvieron Cubero y el señor Chávez fue que Chávez quería imprimir dinero y Cubero no lo quería y que ahí llevó el, el asunto hasta el punto de que hubo roces importantes, pero eh, uno sabe muy pocas cosas de esas porque la transparencia de esas, de esas negociaciones y esas discusiones es muy baja, pero ¿cuál es la política monetaria eh, que ustedes están criticando y cuál es la política monetaria que ustedes sugerirían en este terreno? Vea, eh, en, en estas circunstancias y lo decía hace unos días el director, el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, hay que hacer lo que hay que hacer para mantener las economías a flote y hay que hacer cosas que probablemente en otros momentos nos parecerían extrañas. Nosotros no estamos pidiendo que el Banco Central entre, de, digamos, ordinariamente a financiar los gastos del gobierno, porque sabemos de que eso tiene sus consecuencias y que es un problema. Pero estas no son circunstancias ordinarias, son circunstancias extraordinarias. No se avisora problemas inflacionarios en el horizonte inmediato. Más bien ya llevamos dos meses con inflaciones negativas y es muy probable que esa situación se mantenga este, durante más tiempo, para lo cual el banco, en lugar de retirar dinero de la economía, va a tener que empezar a inyectar. Y en ese proceso, como señalaba Roxana, bueno, es fundamental el acceso a financiamiento. El problema con el financiamiento externo es que requiere ir a la asamblea y eso tiene sus tiempos. Mientras tanto, hay otro dato importante, Ayer el gobierno saca las cifras y dice, mire, se me está cayendo la recaudación y se me están abriendo los, los digamos, problemas más grandes en función de esto. Entonces, una preocupación que nos surgió a nosotros es, bueno, va a tener el gobierno los recursos necesarios para poder sostener su eh, funcionamiento normal durante todos estos meses. Y bueno, si esto no es así porque se le dificulta conseguir financiamiento al interno y el externo lo tiene, pero requiere negociar y eso lleva un tiempo en la Asamblea Legislativa, entonces es fundamental tener otra fuente de recursos que le vaya inyectando. Y en ese sentido, ya lo han hecho otros países, el Banco Central puede ser el mecanismo que ayude a financiar, que ayude a generar los, el, el recurso necesario para que el gobierno siga funcionando. Esto no va a ser ilimitado, evidentemente tiene que ser en el marco de la actual crisis, y habrá que ponerle, este, si es necesario, un tope, pero bueno, entender que además es un recurso adicional, como parte de esto, pero el Banco Central no se puede cruzar de brazos y dejar que la cosa pase. Eh, nos preocupa también, por ejemplo, que se piense de parte del banco en financiar empresas, que eso está bien, pero que inmediatamente se diga, bueno, vamos a hacerlo contra garantías de altísima calidad. Bueno, garantías de altísima calidad, estamos hablando de empresas que en este momento tienen menos problemas este, económicos y probablemente sean empresas más grandes. Entonces, seguimos dejando una parte de la economía muy importante sin acceso a, a esas facilidades de financiamiento del Banco Central. Entonces creemos que la política monetaria tiene que tener más proactividad, tiene que ser mucho más flexible en las actuales circunstancias y tiene que permitir generar los recursos necesarios para que la economía funcione y tratar de, de llevar también a que el sector financiero se vea la obligación de reducir este, sus tasas de interés para poder ver si en algún momento, cuando la economía empiece a caminar de nuevo, podemos reactivar el crédito y con eso puede generar más inversión no estamos en ese punto todavía. Entonces, este, nos parece que necesitamos que el banco piense más allá, digamos, de la forma en la que está pensando, que sopese adecuadamente el, el impacto de la situación que estamos viviendo, porque a veces nos deja la sensación de que el señor Cubero no mide este, con la misma vara que estamos midiendo nosotros esto, y que pareciera que, que, que ve el problema en un tamaño diferente. ¿Cuál es la vara de Cubero? Me parece que está más corta de lo que, que, que, que todos estamos viendo. Exactamente. O sea, esto es una crisis gigantesca, la crisis económica más grande que está sufriendo el mundo en los últimos 90 años. Y el, cuando esta situación en Estados Unidos, en la década de los 30, se, este, se empezó a atender, el gobierno de Roosevelt hizo dos cosas. Propuso una reforma fiscal muy progresiva y muy amplia y reformó la legislación estadounidense para permitirle a la Reserva Federal emitir dinero y inyectarlo a la economía. Volvemos a Keynes. Pues eso fue inclusive antes del libro de Keynes. Yo creo que hay que darle a los demócratas la, la, la, la primicia de, de, de parte de estas medidas, porque los, los, los, el gobierno Roosevelt planteó estas dos cosas, inclusive antes de que el famoso libro de Keynes saliera en el 36. Entonces, pensemos más, más de una manera más agresiva ante esta crisis atendamos el problema este año y hagamos cosas que tal vez en otras circunstancias ordinarias no haríamos, pero que estas, insisto, no son circunstancias ordinarias. Tiene razón Marcelo Prieto, Roxana, cuando dice que en estas circunstancias hay que gastar, que el gobierno tiene que gastar, que tiene que haber más gasto público. A mí me parece que, vamos a ver, si nosotros tuviéramos las condiciones que tienen muchos otros países, ¿verdad? Alemania, otros países europeos... Eh, las finanzas sanas, pues una buena política es precisamente aumentar el gasto de manera importante. Yo creo que Costa Rica eh, esa, tenemos una, esa limitación que planteaba, donde más bien desde hace rato necesitamos buscar recursos, pero en esta coyuntura yo creo que recortar sería más contraproducente que, este, que mantener el gasto por lo menos. ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento nosotros dependemos eh, particularmente de la demanda interna, ¿verdad? ¿Y cuál es esa demanda interna? La que hacen los hogares y la que hace el gobierno. Si el gobierno empieza a recortar, incluso a recortar hasta personal, pues esto termina rebotando en el sector privado. ¿Por qué? Porque si no tienen los recursos, termina incluso afectando no solamente a las familias, sino también a, los, a las empresas, porque va a reducirse el consumo, e incluso nosotros lo hemos, eh, hemos llamado la atención sobre el endeudamiento. ¿verdad? Sabemos que una parte importante del sector público está muy endeudado precisamente por las condiciones que ha facilitado el sector financiero al ser propietarios, por ejemplo, en instituciones públicas, les otorgan fácilmente créditos. Y esto ha hecho que muchas personas del sector público estén sobreendeudadas y si ya no tienen ingresos, pues no van a pagar. Al final termita, termina también rebotando en el sistema financiero, pero eh, sí es importante controlar el gasto. ¿Verdad? Yo creo que eso sí es... Eh, y hacerlo más eficiente, que hemos, eh, es lo que hemos venido planteando. Eh, incentivar el gasto, o más bien, el tema de la inversión puede ser a través de la, de la eh, vinculación con el sector privado, pero sí hay que incentivar el gasto público de inversión, que es una de las políticas, digamos lo que verdad de, de poder reactivar un poco la economía, y me parece que en este tema... Eh, se está trabajando un poco, pero sí quisiéramos ver como más dinamismo en este, en este sector o en este, en este tipo de, de políticas. Pero lo cierto es que efectivamente hay una discusión fuerte sobre, eh, que mencionaba ahora Fernando, sobre el gasto público, y empiezan a presionar y a presionar sobre qué gastamos. Incluso eh, Fernando mencionaba ahora que a nosotros nos llamó mucho la atención lo que en la carta de la UCAEP llaman acoso, ¿verdad?, al sector. Empresarial. Bueno, nosotros podríamos plantear que para los trabajadores del sector público hay un constante acoso, ¿verdad? Y no solamente eh, que le van a despedir, que todos los días salen que le van a recortar salarios, que le van a recortar pluses, que son los culpables de esta situación fiscal, que son los culpables de la situación económica del país, que el sector público, los funcionarios no sirven, que no trabajan, etc. Yo creo que eso sí es un acoso que se ha venido dando a los trabajadores del sector público que debería pararse. Eh, me parece que en estas condiciones y la situación que enfrenta el país, más que generar divisiones, deberemos eh, y tenemos que generar sinercias para poder sacar adelante este país y yo creo que eso es lo más importante. Estamos hablando incluso eh, de, de, de enfrentamientos entre empresas grandes, empresas pequeñas, empresas de zonas francas o fuera de zonas francas, eh, trabajadores del sector público, del sector privado etcétera. Entonces yo creo que más bien deberíamos empezar a generar sinergias para, para plantear esas propuestas, desde el inicio lo planteaba, en esta diversidad hay que sacar beneficios y todos tenemos diferentes formas de aportar, no podemos también ser egoístas y plantear solo beneficios para mí, ¿verdad? Porque en realidad este nosotros tenemos que aportar todos de alguna manera hasta